toda la información que tenían que iban a darla a conocer como lo hicieron y se va a continuar con la investigación ellos van a continuar un año más este, colaborando y se sigue haciendo la investigación sobre ese video al que haces referencia de la marina me lo mostraron y eh, se dio la instrucción que se investigara a los jefes de marina que participaron en ese operativo y ya han declarado. ¿Ante quién, perdón? Ante la fiscalía. ¿Cuántos son? Pues… Eh, todos los... El peritaje fue entregado con cumplimiento de una misión que ordenó el GIEI para el 15 de marzo. Está recién entregado por el perito. La grabación aparece con hora de meridiano de Greenwich, por lo tanto son seis horas menos de las que aparecen registradas en el video. Son más de 100 horas de video que obtuvimos, esta es una documentación re secreta, es de un área que solamente tienen posibilidad de ordenar mandos superiores, solamente el secretario o solamente el presidente de esa época. Cuando nosotros llegamos a CEMAR, por indicación clara eh, del eh, presidente de que se nos tenía que entregar absolutamente todo, pero además también, y hay que decirlo categóricamente, eh, nos entregaron lo que encontramos en CEMAR desde ese primer momento. Y es importante también decir que este material, como no se conocía, no se había podido solicitar en ninguna de las peticiones anteriores. Ese es el primer contacto e inmediatamente no lo entregan, es un, es un material que está bajo resguardo. El secretario de Marina actual eh, fue la persona que también nos abrió las puertas para efectos de entrar a Marina. Segundo aspecto fundamental, este documento aparece como secreto, es un documento de inteligencia entendemos claramente que al darnos la orden el comandante supremo de fuerzas militares que es el presidente de la República Mexicana el presidente Manuel López Obrador de realizar no solo la investigación la entrega el análisis sino la publicidad de esta información estamos autorizados cabalmente para hacerlo en este medio y sobre esos supuestos para seguir avanzando en términos de hechos verdad, justicia y conocimiento. Esos peritos forenses son de la PGR. Hasta esta hora llega el EAF al basurero de Cocula, que son los expertos coadyuvantes de los padres que debían estar presentes en cualquiera de esta clase de lugares y debían haber sido llamados por la PGR con antelación. El almirante Agenda Aujeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco lo que se debe de saber sí se sabe, pero los adversarios quieren este eh, hacernos quedar mal a nosotros ¿no? incluso si pudieran echarnos la culpa a nosotros de la desaparición de los jóvenes lo harían este saben de que pues son Decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales. Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están este, actuando, que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes, pues eh, están actuando desde oficinas centrales, desde... Eh, aquí eso la Fiscalía lo va a decidir la Fiscalía especializada no la Fiscalía General acuérdense de que hay una Fiscalía especial para este caso que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. La de antes, cuando este, el país solo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad para nadie. Hasta la llegada del EAF se acordona el sitio y se impide la uh, presencia de personas en la zona B.